Si eres un jugador de mazos de Cerebro, Cera, Patriot, Galactus, puede que este video te interese bastante. Muchachos, el evento de variantes con estilo Steampunk tendrá una duración desde el 21 de marzo hasta el 4 de abril aquí en Marvel Snap. Aún nos falta aproximadamente dos semanas para poder ver la llegada de este evento, pero es bueno de todas maneras ir explicando algunas cositas que son importantes para que puedas maximizar la obtención de estas variantes. Muchachos, aquí como están viendo en la pantalla les estoy enseñando cuánto es el tiempo que falta, Exactamente para que este evento lo podamos ver Y sobre todo y lo más importante es que este evento es totalmente gratuito Las variantes las vas a poder obtener abriendo tus cofrecitos Y aquí un dato no menor Al parecer los cofres que te van a poder dar la variante Según estoy viendo acá en la imagen oficial de Marvel Snap Va a ser a través del cofre de reserva de coleccionista Muchachos y aquí les quiero presentar estas 5 variantes con estilo steampunk Que puedes llegar a obtener durante toda la duración de este evento Además, cada una de estas variantes también se encuentra presente en arquetipos distintos de mazos, lo cual vamos a pasar a explicar en un ratito. Aquí estas variantes, como ven, se ven muy pequeñitas en la pantalla, así que lo que he hecho es ampliar un poquito e ir explicando una por una. En este caso tenemos la primera variante, la verdad a mí me encanta bastante este estilo, Bishop se ve bastante genial acá con este estilo de steampunk. Y lo que veo acá o lo que les quería decir es justamente que a Bishop lo pueden encontrar en mazos de cera, ¿verdad? En mazos donde se juegan cartas pequeñitas o también en mazo de Mr. Negative, solamente que ahorita Mr. Negative no se está utilizando mucho, pero donde más se ve presente Bishop es en masitos de cera, así que ahí también lo pueden aprovechar. Muchachos, y aquí pasamos con Cerebro, que es una carta que por sí sola hace su propio arquetipo, como ven acá el diseño steampunk de Cerebro está muy bonita esta variante, a mí me encanta y me gustaría poder tenerla, y como ustedes saben Cerebro acá tiene, eh, digamos eh, mazos con algunas variaciones, no Cerebro con poder 2, Cerebro con poder 3 Cerebro con poder 5, pero el más competitivo me parece que es el cerebro con poder 3, gracias a la presencia de Valkyria. muchachos y aquí nos vamos con falcon falcon es una de las cartas de las 5 cartas es la que menos se ve presente en el metajuego. pero digamos que es una carta más que todo para ponerlas en ciertos mazos donde se puedan generar algunos combos con cartas pequeñas verdad acá he visto que generalmente falcon va en algunos mazos donde también va bestia no o beast como le dicen también y por ahí este puede tratar de generar algunos combos interesantes pero de todas maneras no está de más si es que por ahí te toca esta cartita ya sabes que generar generalmente Falcon se utiliza en mazos con combos, con cartas de coste bajo, en este caso coste 1. Luego tenemos esta variante también de Shocker que está hermosa viejo, esta variante también me gusta mucho el estilo en cómo está dibujado, cómo está hecho el arte acá y ojo que esta eh, carta también se usa bastante ya que usamos mazo Patriot, así que esta carta es una de las más usadas en el mazo Patriot y no va a haber ningún problema en que la puedas acoplar ahí dentro digamos de ese masito. porque me parece que es el único mazo donde puede ir, pero Mazo Patriot es uno de los mazos Digamos que también se están utilizando bastante en el metajuego Así que por ahí si te toca Esta variante ya sabes dónde ponerlo Muchachos y ahora nos pasamos con Yellow Jacket Que la verdad el arte de steampunk está Bastante genial, le queda muy bien a Yellow Jacket Aquí y eh, pues bueno Yellow Jacket Aparte se está utilizando en algunos mazos O en un mazo que es sobre todo muy importante En este caso el mazo de Galactus que tiene Adam Warlock también y que generalmente En turno 2 vas a jugar A Yellow Jacket y luego Adam Warlock Juntos en una ubicación donde va a ayudar justamente al robo de cartas y que de repente por ahí si no hayas robado Galactus te dé la posibilidad de que lo puedas robar gracias justamente a ese robo que te está facilitando ahí el Yellow Jacket con Adam Warlock, por ahí también que Yellow Jacket con Adam Warlock se ven presente en mazo de Mr. Negative, solamente que ahorita Mr. Negative no se está jugando mucho tampoco pero de todas maneras si eres jugador de Mr. Negative pues ahí tienes una buena excusa para tratar de querer tener esta variante de Yellow Jacket y querer ponerla dentro del mazo, de los mazos en los que estés jugando, muchachos un datito más, todas las cartas que ustedes están viendo en este evento de Steampunk no son las únicas. Acá voy a mostrarles ahorita todas las cartas en general que están hechas con variante de estilo Steampunk. Acá vamos a ver por ejemplo algunas que incluso ya han sido entregadas o ya salieron. En este caso Andaman por ejemplo fue entregado en el pase de temporada de Quantumania, ¿verdad? Luego acá tenemos a Armor viejo que no lo he visto todavía y está también genial. A mí me encantaría tener este Armor de acá de variante Steampunk. Bueno, está Bishop, está Cerebro, de Destroyer también está genial. Ojalá que por ahí también más adelante por ahí te pueda salir. Muchachos, la variante si es que les gusta jugar Destroyer. Bueno, Falcon del evento. Forge también está genial también. Forge también por ahí. Creo que Forge. No sé si es parte de otro, de otro paquete. Pero de todas maneras, como les digo, ahorita estamos viendo todo lo que es de to del total de cartas que tienen variante estilo Steampunk. El Hullbuster también está genial en estilo Steampunk. Munger también está muy genial también en Steampunk. Está muy buena. El Quinje también, viejo. mire este Quinje. Todo rudimentario como se encuentra en el estilo Steampunk también está muy bonito El Sentinel también Steampunk que estamos recibiendo pues, en, el, en el pase de temporada de Nimrod O del días de, de, de ¿cómo era? días del futuro pasado, ¿verdad? Ahí en ese, en ese pase de temporada Luego acá tenemos a Short que es el de evento El Infino también, que este Infino yo lo había visto desde antes me parece Así que por ahí seguramente si te sale pues También te puedes salir la variante aparte Así que todo bien Viper también, mire, está genial Esta carta yo la juego bastante también Y Viper, uy, esta, esta variante está bonita tenemos a Wasp que ya salió en el pase de temporada de Quantumania. Y tenemos finalmente Yellow Jacket que se encuentra ahora pues en este evento. Así que acá les acabo de presentar todas las cartas hasta el momento que se encuentran en estilo Steampunk. Yo sé que aquí hay muchos nuevos jugadores, personas que recién están conociendo Marvel Snap. Pero déjenme remitirme un poquito al pasado. Porque acá hay una pregunta muy importante también seguramente que ustedes me van a hacer. Me van a decir, tío, estas variantes, si yo no tengo la carta base de colección, ¿no? Si no tengo la carta base, puedo obtener esta variante... Y esto es un sí. Sí vas a poder obtenerla. Sí te puede salir eh, en los cofres de reserva de coleccionista. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hubo, por ejemplo, un evento que era el evento de vacaciones de invierno, me parece que se llamaba, que fue justamente para Navidad, ¿no? Para fecha navideña lanzaron este evento. Y tú abriendo los cofres de reserva de coleccionista, te iban a salir estas variantes, ¿no? Del Evonimo, del Rogue, del Patriot, por ejemplo, que esos son los que recuerdo ahorita. Y, y si tú no tenías la carta base, yo me acuerdo que no tenía, por ejemplo, a Rogue y me salió la variante Y aún así yo podía jugar esa variante A pesar de que no tenía la carta base Así que este evento funciona exactamente igual al anterior Recuerda, no necesitas tener la carta base de Bishop Para que te aparezca la variante de Steampunk de Bishop Y otra cosa también es que lo que tengo entendido acá Ellos, los desarrolladores Lo que han hecho es incrementar la probabilidad Para que te puedan salir más seguido O que tengas una mayor chance Que te pueda tocar una variante de Steampunk En lugar de otra variante Muchachos y aquí algo súper importante que quiero recalcarlo justamente lo quiero sombrear acá para que ustedes puedan ver y dice también significa que es posible que debas guardar un mínimo de 20 cofres de reserva de coleccionista para coleccionar todas las variantes acá es donde viene la cosa interesante si desde ahorita tú solamente lo que haces es subir tu nivel de colección y dejas los cofres de reserva de coleccionista por abrir, cuando salga este evento vas a poder abrir esos cofres y ahí tienes más chances de que te puedan salir estas variantes de estilo steampunk. Si tú desde este momento te pones con el objetivo de comenzar a ahorrar tus cofres y no abrirlos, si desde este momento te pones a ahorrar créditos, por ejemplo, de aquí a dos semanas aproximadamente vas a poder obtener 10.000 créditos y esos 10.000 créditos se van a convertir en unos 18 o 19 cofres de reserva de coleccionista. Y con eso, cuando llegue ese día, cuando llegue a partir del 21 de marzo de este mes, vas a poder abrir todos esos cofres y así como te están diciendo, no necesitas más o menos 20 cofres para poder tener Todas las variantes, en realidad No creo que sea tan así, seguramente Son un poco más de cofres, no, no creo que son, Sean 20, sería con mucha suerte De repente que con 20 cofres te salgan Estas 5 variantes, probablemente Por ahí deban ser unos 30 cofres por ahí para que te puedan salir Todas las variantes completas, porque hay que Contar también el hecho de que te pueda salir una variante Otra variante cualquiera Que no sea del evento, entonces eso también puede suceder Entonces dale más o menos Sus 30 cofrecitos, así que más o menos para que tengas una idea de lo que puedes ir juntando Y recuerda que el evento todavía va a durar 14 días O sea, tienes estas dos semanas para poder juntar tus cofres Y tienes incluso otras dos semanas más todavía Para juntar más cofrecitos Y así tener la seguridad de poder tener todas estas variantes del evento Aparte de estas variantes también van a venir tres títulos. Acá como podemos ver, bueno esto es en español. Pero es un español traducido de Google. Seguramente por ahí en el juego vamos a ver algo que tenga una mejor traducción. Pero al menos podemos ver que acá hay tres títulos adicionales. O sea cuando te salgan títulos de repente vas a tener una mayor chance. De que te puedan salir los títulos justamente de este evento de Steampunk. Entonces muchachos ya les he dejado la sugerencia. Para quienes realmente quieran tener estas variantes exclusivas. Porque después de este evento no lo van a poder obtener en ningún otro de ninguna otra manera se podría decir es lo mismo que las variantes de eh, navidad ¿verdad? esas variantes ya no se pueden obtener hasta que de repente ese evento se repita la siguiente navidad si es que lo hacen, ah, y lo mismo va a ser aquí, este evento no sabemos si se va a volver a repetir en un futuro entonces si es que desean estas variantes o algunas de ellas va a ser necesario y, e indispensable y bien recomendado de mi parte al menos de que ustedes puedan dejar de abrir sus cofres y los abran recién a partir del 21 de marzo, incluso si le quieren quieren sacar más el provecho todavía al asunto lo que pueden hacer es estar juntando sus cofres y esperar incluso hasta el siguiente dropeo de serie que probablemente vaya a ser hasta antes de que termine este evento entonces llegan hasta el dropeo de serie y abren todito los cofres que tengan ahorrados ahí y de paso que van a tener estas cartas que van a descender de series y encima les puede salir pues estas variantes de steampunk así que ahí van a salir ganando por doble y pues muchachos como ustedes saben yo estoy haciendo mis transmisiones siempre en vivo el lunes viernes por las noches, ahí en la plataforma morada, cualquier cosita, el enlace se encuentra en la descripción de este video cualquier duda o consulta que ustedes tengan me están avisando, ahí si no gustan van a la transmisión o dejan acá sus comentarios likes y todo eso, queda muy agradecido para que este canal siga creciendo así que muchachos ya saben, los espero allí un abrazo para ti